¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos sin demás al canal. Bienvenidos a Clash of Cars. Bueno, chicos, como ya sabéis, hay una misión nueva cada día: de conseguir una insignia con un coche diferente. Nos piden romper con el coche extravagante 160 objetos. Lo voy a seleccionar y voy a hacer la misión con todos vosotros. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si vamos a Bosque Encantado? Ya de paso vemos este mapa que efectivamente es sin lugar a dudas ¿eh? es la continuación de ah, o sea, la mansión encantada este es el bosque pues como veis por aquí está el lago aquí están las vallas y por ahí se iría a la mansión bueno venga vamos a romper objetos también eh... Nos vamos a dar unas poquitas de vueltas A ver si conseguimos ver alguna pista sobre el nuevo coche Que no sé si estará aquí, si estará en otro sitio Venga, si hay primeras, he visto antes por ahí calabaza Vale, los árboles se pueden romper tal, tal, tal, Como veis, la gente va con sus insignias Yo no sé por qué, no tengo ninguna se ve que me las tendré que poner antes Ahí llegamos oh, Ojo al bug Ojo al bug Venga vamos a romper cositas Como veis si nos metemos por aquí Nos hacemos invisibles En la niebla Madre mía Madre mía qué acaba de pasar ahí Ojo pues no descartaría Hacernos invisibles Y quién sabe si podríamos pasar por aquí Por esta calabacita Aquí vamos a ir por los bordes mirando un poquito. Rompimos, vamos a romperlo todo. Por aquí nada. El pozo este no se puede romper. Por aquí nada tampoco. Es el que es un pesado. O que me conoce. Estoy jugando online, no offline, contra bot. Dios, hay por ahí hay ya por ahí uno con 27 coronas aquí, bueno, bueno, bueno bueno que pesaditos hemos muerto ojo habrá que conseguir romper 160 objetos en una partida o en varias bueno, eh, voy a volver a meter en bosque encantado vamos a ver, rompe objetos vale, llevamos 72 la el contador continúa todo esto que hay por aquí. Ojo, ¿y eso? ¿Habéis visto, no? ¡Ojo al caldero! ¡Ojo al caldero! Que puede ser mágico. Ojo, pues... Pues, pues, ¿eh? Pues, pues. Un punto lila. Por ahí corriendo, moviéndose. ¿Qué es eso? Ojo, pues... Vamos a intentar si podemos traer aquí el caldero vamos a ver calderito, calderito vamos empujamos, sale disparado para allá, hey no te vayas, no hombre no te vayas vale tenemos ya la insignia, vamos a intentar hacer lo del caldero hmm. Hmm. Ojo, aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro. Pues no sé, chicos, voy a dejar por aquí el vídeo. Y Bueno, ya miraré el tema de los calderos cómo va y ya os lo iré contando. ¿Vale? Me gustaría dejarseis un gran like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Crash of Cars